¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y estoy haciendo un vídeo colaborativo con DamiKan Muy buenas a todos eh, Habíamos estado haciendo un combate, y bueno, lo vamos a hacer ahora Que es el combate eh, de Clefairis con Metrónomo Que hice uno antes, pero... Yo, que soy tan torpe, así pues cojo y borro, ¿sabes? Entonces, vamos a, vamos a hacerlo de nuevo. Era un combate triple con reglas normales sin handicap. Que estuvo muy gracioso. Quizás lo suban algún momento para que lo vean, para que vean la, la de risa que nos pegamos. Y vamos Me a empezar. ¿Me apoyado, obviamente? Bueno, <ríe> invita cuando quiera Ya te he invitado. Pero la verdad es que. Ha sido bastante... Muy LOL. ¿Ha sido muy LOL? Ha sido muy LOL, sinceramente. Fue muy épico. Demasiado, para ser exacto. Esa explosión del final que nadie se le esperaba. No, no hagas spoiler. Da igual. Así lo dejamos con Así lo dejamos con la gana. Y si lo quieren ver, pues obviamente... Ya ya saldrán ya más o menos. El final. Bueno, al final mueren todos. Bueno, le, les adelanto que fue... Fue mortal. O sea, ahí hubieron... Mmm matanzas en grupos, eh, nos matábamos nosotros mismos y nada. Bueno, como dijimos antes, difícil elección, ¿verdad, Amican? ¿Cuál ponemos primero? <risa> no sé, yo creo que es el, eh, el tercer Klyferi es el mejor de todos, creo yo. No sé, sobre todo porque no tiene las mismas estadísticas, no son todos hembras, no son todos del mismo nivel. Para nada, para nada, ¿eh? para no, nada. No, no, no es el mismo, no está clonado ni nada. <risa> va. <risa> para nada. A ver, Dios mío. No, la verdad que el de antes, tío, es que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Ya lo subiré y pondré un enlace bueno, aquí pa para que lo vean, pero vamos, graciosísimo. Y bueno, a ver, Qué ¿quién demasiado. empieza ahora, Dami? Bueno, vamos vamos a, ver. a ver si empiezas tú o empiezo yo. Venga, mira, para nada, mira, para nada tienen todos 132 PS, para nada. <risa> para nada tampoco, ¿eh? Ninguno. Que va, que va, que va. Están todos de diferentes pesos Uno tiene 150 Otro 110 Por, o sea, por cierto Lo voy a adelantar Que en el otro no, no lo habíamos dicho Todos tienen metrónomo Y como tienen 10 PP Nada más En el caso de que En alguno de nuestros Clash Se acabe Pues vamos a usar copión Así utilizaremos El último ataque Que se haya utilizado Mucho más gracioso Exacto Y nada Vamos a ver quién empieza Hombre ahora Hombre, yo sí me paro A pensar ahora Si por ejemplo Haces tu metrónomo Y yo hago copión Y luego Por ejemplo No a negar tipo de agua No tío Oh, oh. Eh. Hola, Jared, ah, Hola, ya eres de claro, tipo o sea, agua <ríe> Sí, sí, ahora mi Fairy <ríe> de tipo agua Con lo cual, con hola Ferrea. <ríe> o sea, esto no pasó antes nunca <ríe> No, eso es verdad, eso es verdad Eso antes no pasó tu Tuvimos un combate donde sí, no bien. hubo ningún ataque Lama de tipo acero ¿Qué es eso? Lama azul ¿De Sekrom? El ataque de... No, de... ahí, De Reshiram de Doble Reshiram. equipo Bueno, bueno Llama Azul creo que sí que era de, de Regina. Que aprende a nivel 100, quiero recordar. O sea, tenía eh, Llama Fusión y Llama Azul, creo recordar. Torbellino. Oh, oh, oh. Joder. Qué potente, ¿no? ¿Cuántos peces te ha quitado, 10. Uf. Y vas a seguir con el torbellino un par de veces ahí. ¿Sí? Barrera, no, tío. Toma. Que le sube la, la defensa, tío. Le sube la defensa. Toma. No, Dios mío. <ríe> Para aguantar los torbellinos, que son súper fuertes. <ríe> Sí, sí, bastante, digamos. <ríe> Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué puede parecer ahora en cuanto al metrónomo? No, el, que, el que más está tocado es el tuyo. O sea, el Cliff de la de tu izquierda? izquierda de mi derecha. Uh -huh. Mira, toma, toma. Y en, y en todo el combate de antes, ningún movimiento de tipo veneno. Ni de acero. O sea. Exactamente, exactamente. El de antes fue. Sí, Nada, plumerazo. Plumerazo, Dios mío. ¡Ay! Cuánto daño, golpe crítico. crítico. <ríe> <risa> Me he quedado dos CPS No, pero para, para hijo mío Ya está, ya está Estrónomo A ver, el uh, Menos mal, claro como tengo el doble, el doble equipo <risa> Golpe un brío Ha desaparecido, ojo ojo Qué cabrón Estrónomo ¿Te imaginas otro doble equipo ahora? Excavar ¡Qué cabrón! <risa> o sea, dos ahí han desaparecido ¿Te imaginas que ahora estás yo que se vuelo o bote o algo? Venga, yo que use vuelo yo ¡Magnitud! Amigo. ¡Magnitud! ¡Toma! Magnitud, ¡Encima! ¡Encima! Muere. ¿Pero tienes uno que está debajo tierra? Dios mío Sí, pero no le hace daño No, le hace el doble No, no le hace Ay, nada Es con terremoto, entonces no. Siempre, equi siempre me, me equivoco ahí A ver, mis hijos Hombre. Clefairy, ustedes tienen alas, vuelen, cojones <risa> Tienen alas, pero qué calitas son esas con esto no pueden hacer nada. Metrónomo. Hoja mágica. Oh, oh, oh. oh. Lo esquiva. Casi, casi me da. <risa> a ver, hueso merang. Casi me da también. Ojo. No, pero en realidad sí. los, los han esquivado porque creo que están est están atacando a los que están debajo tierra. Pulpo cañón. Y encima somos tipo agua. Por estar. Uh, oh. Casi. Me quedé a tres de vida. Ahora, explosión. Fuerza, Fuerza telúrica. Teúrica. Ese de... del de... de... de queridísimo como Dios mío. De Sigarde, ¿no? Sí, de Sigarde. Mira, ¿pero para qué le das al de allá? ¿No puede ser al del medio? ¿O al otro? <risa> golpe umbrío. A ver, ¿a cuál le das ahora? Oh, cuidado, ¿eh? ¿Qué golpe más potente? Ojo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Nuevamente, metrónomo. Bueno, yo, yo creo que hay un... Un cliffhanger tuyo que quiere ser suicida, supongo yo, no sé. ¿Con cuánto peso tiene? ¿Dos? ¿Tres? <risa> tres, tres. ¿Te imaginas que ahora...? Explosión. <risa> para que me maten, te mato yo a ti. ¿no? O sea, mejor dicho, para que me maten, me suicido. No, en serio, como ve ahora, explosión. Puño no, cometa. cometa. Dios, que eso no quita nada. Cinco, ¿No? porfa, cinco. No, no, no. Toma. no. Dios mío, metrónomo. Ahora se suicida, Uy, casi, No, ese casi. no es, es, es el otro, es el otro. Reversión. ¿Qué? Y metrónomo. A ver. Pulpo cañón, pulpo cañón, pulpo cañón, pulpo cañón. Mordico. Mordisco. Bueno, retroceder. ¿Ah? Uy, qué, eficacia, es eh, que eficacia. Ojo. Mira, este va a ser aquí autodestrucción, lo vas a ver. Triturar, triturar. Mordisco y triturar. No. Uno. Mi pobre de <risa> 3 PS. <risa> Uno menos. Hombre, si lo hubiese apuntado con un pc ¿te imaginas eso? Dios mío <risa> Venga. Yo recuerdo cuando Cuando siempre estaba utilizando Por así decirlo, cuando tenía yo De moda mi equipo con Con Shackle ¿Eh? La verdad es que, que aguantaba incluso hidropul un Hidropulso, hidrobomba, aguantaba de todo lo que yo le pusieran Delante, ah. y era un descojone la verdad o La defensa especial que tiene hmm. A ver, metrónomo Ataque ala bueno, eso, esto sí lo vimos antes. Crítico, a mí no me joda. No, no ha sido crítico en serio. Por aquí todo bastante. A ver, poder, poder oculto. Poder ¿Me imaginas que sea da poder oculto a cero? No, no, no. No, no. Casi, casi. Venga, tú puedes hacer aquí un duo de hojas. Surf. Surf. Dios mío. ¿Alguien lo esquivó? El el, el, mío. el del medio, el del medio. <ríe> sí, el mío. Qué bueno. Metrónomo. Recuperación. Toma. En serio. En serio, tío. No, no había un movimiento, no tiene que ser recuperación. Podría haberlo hecho el del medio también, ¿sabes? El movimiento sísmico. Cuanto más peces tenga yo, más daño te va a causar. Quiero recordar. Adiós. ¡Uf! ¡Oh, Dos. <risa> ¿Qué cojones! Viento cortante. Bueno. Está eh... tocando la puerta, pero igualmente me... me Está tocando la puerta, en caso. De igual. A ver, vamos con metrónomo, metrónomo por aquí, por todos lados, para dar y regalar. Ay Dios mío. A ver. Mm -hmm. Giga drenado. Bueno, lo vamos a quitar más ¡A tronco. ese no! <ríe> <ríe> que estaba cargando el ataque, tío. <ríe> Me ha dado un PS, tío. Me ha dado un PS, qué coño. Qué fuerte. A ver, Metrónomo. Autodestrucción, venga. Tú puedes. curso noche. No, tío. ¿Por qué? Porque a mí. ¿Que llegue para me hacer esto? ¡Uf! Precisión. No, tío. ¿Aguantó? <risas> Aguantó por poquito. Pata a la baja. Muy bien. Uy. Casi, casi un golpe crítico, es ¿eh? Casi. Metrónomo, autodestrucción. Suicídate, suicídate! Paga extra. extra. Vale. Eso es lo que necesitamos lo que nosotros, Dami. <risas> Hombre, yo, yo mejor dicho. Yo necesito una paga, que son dos cosas distintas. <risas> <risas> Muy bien. Seducción ahí. Ahí... Ha liberado del torbellino. Una fiesta pero, una fiesta de lesbias ahí. Pero una pregunta: ¿el torbellino estaba quitándote PS? Sí. ¿En serio? Pues no me lo dan ni cuenta. A ver, metrónomo... otra vez por aquí. Qué difícil es dejar el movimiento. Eh. El, el del medio le quedan cuatro metrónomos nada más. Ahí me quedan con todos cuatro, si mal no recuerdo. O sea, lo acabo de ver y se me acabo de olvidar. Bueno, fogonazo, otra vez. Este sí lo vimos antes. <risa> ¡Dios mío! Y hacía bastante daño galleta. y me lo vas a matar. ¡Y! Ya no me baja mí el ataque especial. Ah, a mí me baja el ataque especial, ¿puede ser? Ah, no, no me baja nada. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Destructor. ¿Qué potencia? <risa> pues sí, bastante potente, digamos. 12, 12 PS que le ha quitado. Muy bien. Alud. Joder. Vamos, ahí. Un poquito de, de hielo aquí. Pues no estamos... Bueno, vamos a entrar dentro de poco en lo que sería invierno. Y no sé, yo creo que psicoataque. Otra vez. Sí, Otra vez. Sí, sí. Uy. Casi, casi. Tifiri, metrónomo, Autodestrucción. Destruyete. Pum, pum, pum. A negar. ¿Eh? <risa> es para, para cambiarlo de tipo. Tipo de agua. Pero bueno, da igual. Vamos ah, sí, Como coño, Clefairy, está mi que, que está a punto principio. de muerte. Sí, sí. Exactamente. Y ahora mismo es tipo agua. Por eso antes con el pulpo cañón, aparte de que fue crítico. Te quito bastante. A ver. A ver, Dios mío. Creo que fue mucho más divertido el combate de antes, tío. Sinceramente sí, con tanta. Con tanta destrucción. ¡No! planta cero! ¡Adiós! ¡No! Joder. ¿Por qué? ¿Y por qué a este? ¿Por qué no a otro? Ah, si le quedaba un pisco nada más. Mejor ese que cualquier otro. Stop, stop bullying. Giga drenado. Bueno, bueno, bueno, Ojo, pero ojo, diente por diente bueno, lo voy a ir comentando. Voy a hacer un poco de spoiler de ese, de ese otro vídeo. Antes había un, movi un movimiento que se llamaba Danza Lunar o algo así, ¿no? Y Danza Lunar, y era lo cual? Que me cogían a mis Clefairy y, <ríe> y me los mataba directamente. Sí, sinceramente no, que, no sé qué hacía, ¿eh? O sea, sinceramente cogía. Y, y, rápido. y Tal cual, tal cual, cogía y te lo debilitaba. Punto, ya está. Qué difícil. Si me alguien, me si poder alguien poder sabe, ponerlo, sabe lo que hace ese, ese ataque. ¡Brecha Negra! ¡No! ¡Fállalo, fállalo, fállalo, fállalo, fállalo, fállalo, fállalo, fállalo, fállalo! ¡Dormieron todo, no? Voy a morir, voy a morir. A ver, ¿qué hace Danza Lunar en Pokémon? Vamos a buscarlo. Vamos a hacer otro Cliceiri por aquí. Danza Lunar, Wikidex, de toda la vida. ¿Te imaginas? Si alguien lo sabe, que le dé like al vídeo. <risa> Hombre, mejor dicho, el que no lo sepa, que le dé like. Porque yo creo que esto no lo va a saber. Sí, mejor, eh, mejor, mejor. ¿Y? ¿Y los tuyos que están dormidos ¿qué, qué he puesto? Bueno, trono? un segundo, un segundo. No, a ver, bueno. Hombre, aunque realmente, sí, bueno, igualmente no, no le va a gastar los PP. A ver, dice... Damsa Lunar hace que el usuario caiga debilitado. Pero el Pokémon que se saca al combate en su lugar recupera todos sus PS y PP. Y cura los problemas de estado. Vamos que si, por ejemplo... Muy bien, me baja la defensa. Si, por ejemplo, eh, hace danza lunar y el siguiente Pokémon que vamos a atacar es un Pokémon que le, le queda un PS, por ponerte un ejemplo, locura está, yo que sé, envenenado o algo, vamos, te lo recupera al 100%. Con lo cual, ese sí es para el competir. ¡No! <risa> ¿Qué ataque más? Extraño, por Dios. Le tenía el, el cubo de basura. <risa> sí, tío, es algo que coño. Cuchillada, crítico, por favor, crítico. Very good, very good life. Bueno, y el otro no despierta, el pobre se queda durmiendo ahí. No sé, a no ser que no durmió nada, se puede ver pena o algo. <risa> despierta, te de lo vi. Nada, nuevo por aquí. No, Dice: Si vamos ganando, que más da. Yo me pongo una siestecita aquí. <risa> Dios mío. Metrónomo, ahora sí hay un hidrocañón ahí. Ahí da tirado. Uy, casi. Ups, metrónomo. Vamos a ver, ¿qué puedes hacer? Por favor, dime qué hace... Uy, que le da a la... Absorber. Absorber, pero ¿qué coño? Si fuese gigadrenado, me calle para ver cuánto no da. Muy bien, cuatro PS Bien. Dale a like y suscríbete. Dale like y suscríbete si crees que se ataque que es inútil contra un cliffhanger. Bueno, obviamente, bueno, es inútil. Como ellos. Uy, <risa> ¡Piña bumbú, piña bumbú. Es que. Dios mío. Estaba faltando ese, ese ataque. Ese ataque faltaba ahí. ¡Aguanto, aguanto, lo aguanto todo! Dios mío. O sea, me A ver, te imaginas otra explosión, ¡Explosión! ahora. ¡Explosión! ¡Por Dios! ¡Parroca! Casi, casi. ¡Crítico! ¡Cinco! <risa> Dios mío, crítico. No, si hay otra explosión ahí. poco oh, resplandor. Pero... No, tío. Qué Acá guay, cero, qué tío. guay. qué guay ¿Y lo, y lo Ay, aguanta? y aguanto. Sí, hecho Tenemos una buena defensa especial. No sé ni cuánto tenemos de defensa especial, pero bueno. Ahí va. <risa> lo hemos aguantado, que es lo que importa. Me quedan dos Clefairis. Contra seis. Cuatro, o tres, <risa> no, no estoy seguro. Te... Caramba, no. Caramba, no casi. <risa> Matadme a ah, ese vale. Clefairis. <ríe> ¿Qué hacía? Mataron a ese Clefairy. Bien, uno contra T te... Mira, vamos a ver si ahora te gano. <ríe> no, ya sería yo demasiada casualidad. <ríe> pues yo cambio. De cambio. No, es crítico, a mí no me jodas. Uh, la suerte está en mi parte, la suerte está en mi parte. A ver, Clefairy. El mío, el mío ahora va, va a tomarse un batidito como antes. <ríe> ¿Te imaginas? No, es que antes ha sido muy random, tío. O sea, lo. Me quedan 50 veces, nada, me tomo aquí un batido, no pasa nada, y me recupero. Cortina Plasma. Cortina Plasma. ¿Qué coño? No sé, lo único que, que he leído, que una lluvia de electrones ha caído... No sé, nada. No. Buscadoras. Oh. Esa voz no es la mía, obviamente. luego el lo he quitado. Me, sí. quedé con me quedé con 23. Dios mío, ¿te imaginas ahora que yo qué sé que hace... De las metrónomo. recuperación... <ríe> El último, el último. No, me quedan unos cuantos, pero no creo que dure más. Retribución. Paca. Dios, cayó galleta, Dios mío. ¿Cuánta felicidad tiene ese ¡Oh! <risa> Ahora lo aguanta y lo paralizo. A que sí, dice que sí, hay que no. Casi, oh. casi. <risa> pues nada. Tiempo. Hasta aquí el, el combatito. Que la verdad que estuvo gracioso también. La verdad es que sí, pero a, mucho mejor ha estado el día. Antes, a le gustó más que a mí, claro. <risa> Oh, hombre, una victoria nunca viene mal, ¿sabes? Pero bueno. <risa> pues nada, lo vamos a ir dejando <risa> por aquí. Eh, por supuesto, voy a dejar el otro, el enlace al otro. No, la pena es que no estaba comentado por nosotros, que estaba guapísimo. La verdad, lo pasamos muy bien. Pero vamos, lo dejaré por ahí también hombre. por si lo quieren ver y, y, y reírse un poquito de lo que está pasando. <risa> Cree... A lo mejor te digo lo que ha pasado, porque increíble si eso un día lo que hago es mmm, me pongo contigo dami y lo, y lo comentamos como tú tienes el vídeo oh. bueno por, por, por mí perfecto digamos con lo cual si tú quieres pues perfectísimo ok pues vamos a irlo dejando por aquí dami despídete bueno pues sinceramente espero que os haya gustado y si queréis como bueno como dije en el vídeo anterior lo que pasa es que no lo se ha perdido la última digamos o sea ne de Anto, joder, que me dio yo con mis propias palabras. Me culpa, me culpa, me culpa. <ríe> pues sinceramente, que os suscribáis a este canal si queréis más vídeos como este. Y bueno, pues nada más que decir. Pues yo me despido también diciéndoles que vayan al canal de Damican, que ahí tenemos el combate monotype. Eh, suscríbanse a su canal y denle like a ese, a ese vídeo. Y no solo a ese, al resto también, porque han unos vídeos muy buenos, la verdad. Y bueno, a ustedes decirles que si les ha gustado este canal este... Uy, este canal no, coño, este vídeo Pues dale like Por supuesto, <risa> suscríbete a mi canal Y nos vemos en el siguiente Adiós chao